chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas sean todos un en, a una entrega más de Rincón del Rosy. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta. ¿Se acuerdan de este arete que hicimos hace mucho? Del arete circular. Y muchos de ustedes, he leído su comentario eh, y he visto que me, me, me dicen que cómo se, hacen esas, cómo se hace esa aplicación que le pusimos a ese arete. Bien chicas, antes de empezar, por favor suscríbanse a nuestro canal, recuerden suscribirse, regalarnos un like y compartir nuestros videos con quien más de ustedes guste. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y cuando nos regalan un like para que nuestro canal siga creciendo. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo a todas. Bueno, como les decía... Vamos a hacer estas hermosas aplicaciones para que ustedes puedan ver cómo se hace y cómo, puede, y cómo pueden decorar estos hermosos aretes circulares. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer esto. mostacilla de la número 11. Tenemos cristales del número 4 y yo voy a usar, miren, yo voy a usar este fleco no sé cómo, o borla, no sé cómo se llama en otro país pero aquí le decimos fleco y esta vez yo lo tengo este que es largo pero si ustedes, eh, siempre que le he hablado de estos flecos en los videos anteriores le he dicho que usen el, el tamaño y, y el largo de su preferencia, verdad yo tengo este a mano y voy a trabajar con este entonces, lo que yo voy a hacer es aquí. Miren, voy a voy a, voy a, a contar y a cortar. Miren, una, dos, tres y cuatro. porque me voy a detener en el número 4? Aquí. Porque estos flecos no son muy tupidos. Voy a cortar. Ahora voy a llevar esto para acá. Miren. Siempre de estos flecos se sale uno, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer. Que voy a entrar justamente en el centro. Voy a hacer esto. Voy a hacer un pequeño nudito. Vamos a hacer un nudo y lo vamos a amarrar así. ¿Ven? ¿Vale? Ahora donde queda, donde sale ahora yo voy a hacer esto vamos a poner así y lo vamos a llevar recuerden tener a mano el flequito que ustedes amarraron ¿verdad? porque este flequito lo vamos a necesitar miren. para vamos a hacer esto apretamos un poquito así vamos, miren Vamos a bajar y vamos a hacer esto. Si quieren lo pueden hacer de otra forma, de otra manera. Yo lo hago así. Miren. Y con el pegamento, con su pegamento, van a poner un poquito y lo van a dejar que se pegue ahí. ¿Ok? y vamos a dejar que seque ¿Bien? mientras él seca lo vamos a reservar y lo vamos a dejar por ahí mientras él seca para entonces mi silicón señores cuando le doy un tic, cuando cuando tengamos que trabajar con silicón no pintemos las uñas definitivamente ahora yo voy a utilizar vamos a trabajar con hilo y la aguja, vamos a trabajar, miren, vamos a tomar dos sillas de la número 11, un cristal, dos mostacillas y un cristal, así, mira donde tengo silicón todavía, esto lo vamos a llevar hasta abajo y lo vamos a repasar, así de esta forma y no tiene que quedar algo así a ver si lo pueden ver tiene que quedar algo así vamos a repasarlo y a quedarnos justamente donde sale el hilo Mira, mi hilo sale de aquí lo voy a repasar ¿Ven? y aquí hoy voy a hacer solamente dos nuditos dos nuditos solamente hagan dos solamente porque si le hacen tres no va a poder pasar la aguja okay. y tampoco vamos a cortar el exceso de hilo Mira, así tiene que quedarlo ¿Verdad? entonces vamos a subir hacia el cristal y vamos a tomar dos sillas un cristal y dos mozasillas y vamos a hacer esto este es nuestro hilo que está aquí y esto tienen que repasarlo al lado está lo repasamos entramos recuerden cuando trabajamos con cristales tenemos que repasar y tenemos que alargar despacio también para que el hilo no se vaya a romper entonces hacemos la misma secuencia dos cristal dos un cristal y dos musacilla este paso lo vamos a repetir A quedar del lado de al lado abajo donde está el cristal aquí. Ahora, este es eso de hilo. Si sí lo voy a cortar, ya vamos a cortarlo. Ya que nuestro pegamento está seco, ¿verdad? vamos a hacer esto: vamos a poner nuestros cristales que ya elaboramos ¿verdad? así y vamos a tomar. Vamos así ¿ya? No chica, miren, perdón, no es así. Seguimos colocando, todavía nos falta terminar de colocar este cristal, perdón. Perdón, denles rewind, por favor. Terminamos de colocar los últimos cristales, así, el último cristal porque ahí si ustedes podían ver nos faltaba un cristal para terminar entonces ahora sí vamos a terminar perdón que no era así pasamos y nos colocamos aquí arriba okay. ahora sí Viendo. miren ven que si sí. ah, mira queda el espacio suficiente para poner las dos mozasillas ponemos dos mozasillas de la número 11 y dos debajo así es, este es nuestro cierre, entonces esto lo vamos a repasar si pueden repasarlo Varias veces, Entonces, ya que está repasado, vamos a hacer un pequeño nudito aquí para asegurar nuestro trabajo y vamos a pasar por lo menos dos veces para asegurar nuestra borla también, verdad? Así, ahora nos vamos a poner del lado. Del lado que ustedes quieren que se vea la borla, lo ponemos en los en los extremos del nudo de la borla. Por ejemplo, si se quieren poner aquí o se quieren quedar aquí donde estoy, y vamos a hacer esto: miren, vamos a contar cuando ustedes vayan a trabajar con, con, con para ponerle la borla a, los, al, a su trabajo o a su pieza. Tienen que hacer, por ejemplo, pónganlo así primero, visualicen. O sea, y yo conté cuatro cristales desde aquí abajo, dice esto, me di mi cristal, mi cristal que está en el centro. Y di y visualicé que yo quiero que mi bola queden separadas una de la otra. Entonces, tomé cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esa la puse aquí en la número 6. Cuento otra vez, contando desde de, de de esta que está aquí, una, dos, tres. 5 y 6 y quiero que mi borla esté aquí, o sea en esta entonces si mi borla está en esta va a quedar aquí Miren. en la número 6 voy a hacer tendría que hacer esto verdad pero si hacemos eso la borla va a quedar un poco chueca, pero eso es para sostener la borda entonces, vamos a entrar a esta silla que está aquí así, y yo voy a tomar las dos sillas y voy a entrar por el lado contrario o sea, voy a entrar por donde sale el hilo, vamos a buscar el hilo de esta forma bien donde sale el hilo miren. está un poco ahora que miren y vamos a hacer esto agarramos fuerte porque recuerden que tienes tiene un nudo cuidados con cuidado con sus dedos y la aguja hacemos esto mirando donde queda así tomamos dos sillas más y la llevamos en vez de ponerla así la vamos a poner así vamos a entrar así ven esto otra vez lo vamos a repasar vamos a hacer eso tiene que repasarlo otra vez nuevamente bueno chicas yo espero que esta de pequeña demostración que le hice aquí yo espero que ustedes la puedan aprender. Si quieren se pueden entrar justamente a la borla para que así también le den un poco de firmeza. Bueno, yo espero que esta borla la pueda, lo puedan hacer. Yo espero que esta pequeña enseñanza que le hice hoy le ayude un poco. Con esos detalles que ustedes me escribieron. Hace mucho sí, pero me lo escribieron. Bien chicas, miren. Yo estaba repasando, repasé y aquí lo que voy a hacer es un pequeño nudito para cortar mi borla a mi gusto y de largo que yo quiera darle a los flecos bueno chicas yo espero que este pequeño detalle le haya gustado aún no tenemos cámara todavía, pero muy pronto la tendremos para seguir grabando esos bellos vídeos bueno chicas Gracias a todas por seguirnos, por seguir, gracias a todas también las que me han inscrito por DM. A las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, no, no se olviden suscribirse y regalarnos un like y compartir nuestros videos para que todo, para que así todas todos puedan ver. Bueno, miren, ustedes van a cortar ya a su gusto. Bueno chicas, pues nos vemos, nos vemos hasta otra de entrega de Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Bye.